Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora sí empecemos con las noticias. Hasta el momento las altas de Santos Laguna van de la siguiente manera, Ismael Gobea, el lateral derecho Ismael Gobea de 23 años no estará más con los rojineros del Atlas, por lo menos durante un año, ya que disputará dos campeonatos con Santos Laguna, hermano mayor de los zorros, es una transacción a préstamo que podría incluir la aparición de más de un jugador lagunero al conjunto tapatío, Ronaldo Prieto, el delantero de 23 años, llega procedente de Tampico Madero, club al que recaló luego de salir del Veracruz y en donde tuvo grandes actuaciones, lo que le valió para regresar a la Liga MX. Alberto Osejo, Santos Laguna, continúa con la firme ideología de darle oportunidad a la cantera, misma que ha demostrado ser una de las mejores del fútbol mexicano, tal es el caso del lagunero Alberto Osejo, quien estuvo en el último año en la Jaiba Brava, siendo un jugador trascendente marcando 7 dianas en 16 cotejos, Osejo quedó campeón con los guerreros en la Sub-20 por que el club lo envió al equipo hermano del Ascenso MX para otorgarle más minutos así como presencia y madurez, Manuel Valda, Valda de 28 años, se desempeña como delantero extremo de perfil derecho y cuenta con experiencia en el fútbol europeo, antes de llegar a México jugó en el club deportivo nacional de su natal Ecuador, en donde brilló marcando 23 goles en 114 partidos, con los rojinegros del Atlas tuvo poca participación, por lo que fue cedido a préstamo a Santos Laguna, club en el que será dirigido por Guillermo Almada, entrenador de origen uruguayo, con amplia experiencia en Ecuador. En cuanto a las bajas, Eric Castillo, el extremo ecuatoriano, jugó la última temporada y media con Santos Laguna, deberá regresar al club dueño de su pase, Cholos de Tijuana, su entrenador en el Santos, Guillermo Almada, reveló que intentaron retenerlo, pero por su alto valor no pudieron hacer uso de la opción de compra, Castillo deberá regresar a Cholos de Tijuana, junto con el argentino Ariel Nahuelpán, otro jugador que pertenece a Tijuana y que estaba a préstamo en otro equipo, Jonathan Orozco, el arquero comienza una nueva etapa en su carrera como futbolista profesional, tras hacerse oficial el transporte paso de Jonathan Orozco a Cholos de Tijuana, el portero dedicó un mensaje a la afición de Santos Laguna. De primera instancia, el también seleccionado nacional aclaró que su salida no se debe a un tema económico, es entender la situación en la que vivimos y que la situación financiera para todos es complicada, aseverando que para tomar la decisión se puso los zapatos de todas las partes. Octavio Rivero, uno más abajo del barco, a través de sus redes sociales, el delantero uruguayo Octavio Rivero se despidió de Santos luego de un año en la institución de la comarca lagunera. El charuá le puso punto final a sus Lagunero. Me despido agradeciéndoles a todos mis compañeros, cuerpo técnico, funcionarios del club y afición por este año vivido. Les deseo lo mejor para lo que viene y ojalá sea con mucho éxito. Un abrazo a todos. Soltó Rivero a través de su cuenta verificada de Instagram. Varios de su ahora ex compañeros le desearon lo mejor para sus nuevos retos. En el tema de los rumores, posibles bajas, Félix Torres, medios mexicanos informaron en las últimas horas sobre el supuesto interés que ha mostrado Atlas por el defensa ecuatoriano Félix Torres, defensa central que milita actualmente en el Santos Laguna. Equipo dirigido por el estratega uruguayo Guillermo Almada, según portales mexicanos y de nuestro país, el Defensa Ex Barcelona, podría cambiar de aires y sería una de las opciones del Latras para reforzar su zona defensiva. Actualmente, el zaguero de 23 años no cuenta con los minutos deseados en el equipo de Torreón, teniendo un rendimiento irregular desde su llegada a la institución en el año 2019, Gerardo Artega. A sus 21 años, Gerardo Artega tiene grandes posibilidades de dar el salto a Europa en virtud de sus cualidades de velocidad, despliegue físico y carácter, aspectos que a decir de su agente, el español Gerardo García, le alcanzan para aspirar a jugar en las 5 mejores ligas del mundo, García no dudó al señalar acerca del lateral de Santos Laguna, lo seguimos desde las categorías inferiores de Santos Laguna y empezamos a trabajar con él, ya cuando había llegado a primera división, desde que lo vi, me pareció un jugador muy especial, sobre todo por su velocidad, creo que en el fútbol moderno la velocidad es un factor muy importante, es un chico con unas condiciones increíbles, muy rápido, yo creo que está en el top 3 de los más rápidos de la Liga MX, Brian Lozano. Brian Lozano es uno de los extranjeros más productivos del fútbol mexicano y uno de los pilares del Santos Laguna de Guillermo Almada. En los últimos días, el uruguayo ha sido colocado en la órbita de dos clubes de importancia del fútbol europeo, se trata de Sevilla y El Porto, los cuales habrán mostrado interés en el jugador de Santos Laguna. Sin embargo, hasta el momento ni Lozano ni su representante y tampoco el club han recibido alguna oferta seria proveniente del viejo continente.